Muy preocupante, pero muy preocupante, es la situación que... lo que está sucediendo en los actuales momentos en el vecino país de Haití. Señores, somos... compartimos una misma isla. ¿Qué divide esta isla? Bueno, el masacre prácticamente. Pero siempre los problemas de Haití se han reflejado en República Dominicana. Y ese estado fallido que durante muchos años ha vivido esa nación, siempre se ha reflejado en República Dominicana. ¿Y por qué? Porque de una manera u otra los dominicanos somos los que hemos cargado con la desgracia de ese país. Gobiernos vienen y gobiernos van. Jovenel Moisés no ha podido buscar reactivar este país, llevarlo por el sendero del progreso. Las manifestaciones no se detienen en Haití, señores. Todo lo que está sucediendo allá por diferencias políticas, por no unificar criterios entre ellos mismos. Y esto va a permanecer durante muchos años así. Se vaya a llover Moisés o llegue otro presidente Haití, como quiera va a ser igual y va a seguir en lo mismo, hasta que ellos, la clase poderosa de esa nación, no unifique criterios y comience a pensar desde ya en la superación individual y no de empoderarse ellos de lo que llega hacia esa nación, no adueñarse ellos, apropiarse ellos o robarse ellos lo que llega a Haití. Haití recibe innumerables donaciones internacionales, sin embargo Haití ha permanecido por muchos años estancado en una miseria, siendo el país más pobre de América Latina, Haití. Creo que es urgente que la comunidad internacional se unifique para buscarle una solución a ese problema que permanece en Haití. Y República Dominicana, claro está, y por eso he dicho que siempre hemos tenido que cargar con esa situación, tendrá que estar al frente ahí, liderando este diálogo. Porque el problema de Haití, lo que está sucediendo en Haití, no se va a solucionar en Haití, señores. Dentro de ellos mismos no van a poder consensuar. Hay que buscarle una solución fuera de Haití, en otro territorio. Por ende, la República Dominicana estará presente en esto. Porque, a pesar de que ellos han sido en muchos momentos, no todos ellos, una parte, la parte que siempre ha alimentado ¿eh? la división entre nuestras naciones, es que se va a encargar de esto. Y que siempre... Ha llevado la voz cantante de hablar en contra de nuestro país y de malagradecidos que han sido con nosotros. Esperamos de que esto pueda tener una salida rápida, pero repito, buscarle una solución a la crisis política que vive Haití, a la incertidumbre que vive esa nación, definitivamente hay que buscar otro ambiente para hacerlo. Líderes internacionales tendrán que unirse para que esto eh, no tome otro rumbo. Y ojalá y que en algún momento pueda llegar alguien a este país que lo guíe por el sendero del progreso. Continuamos.